Luis María Mora, Moratín, a una ánfora antigua. ¿En qué arcilla preciosa modelaron tu nítido contorno que seduce a la mente y a la vista? ¿En Hélade, en Etruria, se alzó el horno donde trabajaba tu paciente artista? Fue en los tiempos floridos. Oh vaso inmemorial, en que la aurora con su dórico peplo, regia auriga del sol hermana, a la primera hora lanzaba desde oriente su cuadriga. Entonces las mujeres en recatado asilo a su hermosura, ellas mismas el velo entretejían. Honraba el joven la palestra dura y el arado los héroes conducían. En ese tiempo, al hombre, la riente y vivaz naturaleza, decía dulces y profundas cosas. Doquier erguía altares la belleza, y hablaban las doncellas con las diosas. ¡Oh, ánfora vetusta! ¿Cuántas veces al verte, me figuro que en la edad en que amor hinche las venas, desnudo el seno bajo el brazo puro te llevaban las vírgenes de Atenas y después do el follaje rumoroso y radiante de verdura que a trechos cubre el cauce del iliso. A tu lado narraban con ternura las fábulas de Adonis o Narciso. Y si temblaba el bosque, que misterios y mitos atesora, súbito, con el ánimo perplejo, creían que tras Diana Cazadora pasaba de las ninfas el cortejo, y copiaba ese río de las hijas de ática, al instante, el flotar de las túnicas ligeras, la insólita mudanza del semblante y la curva feliz de las caderas. Quizás, oh noble vaso, en tiempo del verdor de las campiñas te cubrieron de encina, hiedra y flores, y en tu contorno, al padre de las viñas, las vacantes cantaron sus loores. En tu fondo escondías el exquisito zumo con que al hombre dotaron de las uvas los racimos, el que oculta los crímenes sin nombre, la locura, los celos y los mimos. Los trinos de la flauta vibraban en honor del dios barbudo, que dispensa los bienes y los males, danzando el coro en apretado nudo al son de tamboriles y cimbales. ¿Por qué feliz suceso, así de no previsto como grande? tú en quien el arte sin igual perdura sobre esta cumbre altísima del Ande, a refugiar viniste tu hermosura en estas tristes cimas jamás el arte prodigó sus dones no hay mármoles ni dioses tutelares y apenas pan oídas sus sones en los antros de bosques seculares Oh, ánfora armoniosa, en ti ya no se acendra el viejo vino, en ti el agua lustral nunca se agita, lejos de tu aire y tu país divino, has de vivir como ánfora proscrita.